¿De pequeño, mientras los niños se divertían jugando, a ti te interesaba desarmar equipos electrónicos para saber cómo funcionaba la tecnología? Tienes que conocer el Masterclass, reparación de celulares expert, aprende a arreglar y hacerle mantenimiento correctivo y preventivo a cualquier smartphone o tablet, desarrolla habilidades para ensamblar, actualizar, diagnosticar y predecir cualquier falla de hardware, generando excelentes ingresos en una industria de alta demanda.